Cuando hablamos de valentía y voluntad no solamente estamos hablando de palabras eh, sueltas, no se trata de, de tener la valentía de llegada al Intento de Madrid y tener un programa específico social para este barrio, de tener programas integrales para que acaben con la desigualdad. Yo no puedo soportar la desigualdad que sigue habiendo los barrios en pleno año 2023. No solamente Madrid termina en la M30, Madrid es mucho más. Porque si hay algo que caracteriza a esta ciudad y a esta región es la profunda desigualdad que hay. Tenemos barrios, tenemos distritos a los que siempre llega de todo y otros a los que nunca llega nada. Me mucho más y por eso nuestra candidatura es una candidatura de barrio y es una candidatura de seguir hablando con la gente y es una candidatura del movimiento vecinal. Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde es el voto estratégico para poder gobernar en esta ciudad. Va a haber gobierno progresista y a nosotras... No nos van a temblar las piernas para hacer las políticas que hay que hacer con valentía y con voluntad. Muy y desde bien. luego no nos vamos a dejar presionar, vamos a gobernar para los barrios. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza a seguir empujando. Estoy muy orgulloso de, todas, de todo el trabajo que estáis haciendo, de verdad lo digo de corazón. Lo vamos a conseguir, estoy convencido, quedan 28 días, vamos a llegar al Ayuntamiento de Madrid y vamos a cambiar esta ciudad. Así que ánimo, ánimo y adelante, a ganar.